La, la han regalado La han regalado La que ha liado Militao que ha hecho? La que ha liado Militao Que ahora le va a pedir disculpas a Tibú Courtois Que no se lo cree porque además Se ha jugado ahí el pie Para intentar evitar el remate la jugada por banda izquierda en una salida de pelota que parecía plácida para el brasileño. en otra jugada. Eso es lo que ha pasado. Balón para Chameni. Pues... ¡Ay, Carvajal! ¡Oh! Puede ser la. Ojo, pues si pita falta le tiene que echar. Ojo que Anoeta se cae, llega tarde Carvajal, la jugada con el futbolista de la Real Sociedad, el tackling de Carvajal, llega muy tarde y tiene una cartulina amarilla. Anoeta pide la segunda Carvajal, se la acaba de mostrar, pero ¿por qué tardas tanto? ¿Pero por qué tardas tanto? Porque da la sensación, repito, seguro que no Iturralde, seguro que yo soy un cafre que pienso mal. Pero cuando hay una jugada que es de este tipo, tiene que ser acción-reacción. Carvajal hace la falta, le sacan la segunda ah, cartulina amarilla y se acabó Coincido. no, lo que hace el árbitro es, Coincido. Carvajal hace la falta, el árbitro la pita se acerca a Carvajal la gente le pide la segunda lo, los futbolistas de la Real Sociedad le piden la segunda, y cuando ha pasado 45 segundos, sacan la segunda y corres el riesgo de que la gente, Hostia, por ejemplo hola. yo, pueda pensar de que no la has sacado tú, la has sacado la presión de los futbolistas de la Real Sociedad y la presión del público de Anoeta dicho esto, no se segunda ya. Oye, ¿por el balón? ¿Y tú? ¿Por dar el balón? Es muy difícil para mí. Quiero verlo otra vez, eh. ¿Por ha dado el balón? Muy difícil la jugada, eh. Le vuelvo a dar con el pie de apoyo, ¿no? Para mí, para mí, da claramente el balón, pero sí lo arrolla, eh. Le arrolla a la roya. Es que el balón está en disputa. Claro. Es no es una jugada que el jugador de la Real lleve el balón. Lucas Paz, que está dentro del área, le puede pegar con pierna derecha. ¡Valga,alga,alga,alga,alga,alga,alga,alga,alga,alga,alga,alga,alga,alga Golazo, tío. Qué, golazo, tío. ¡Qué Golazo de Barreneche en una jugada que nace a través de los pies del chino del Mago Silva sí, pero que no recupera en esta, el centro ya. del campo y no en una milésima de segundo tiene tiempo para controlar, para levantar la cabeza, para ponerla al espacio. Lo estábamos cantando Barrenechea, que andaba con piernas fiel, frescas. Le había ganado la espalda a Lucas Vázquez que recula demasiado. Se mete dentro de la. Perfil zurdo se la pone en la derecha el disparo cruzado al palo corto de Tim.